Esta práctica se llama eh, tres pilas sin cobre, encienden un LED. Consiste en ver cómo la energía química que está almacenada en los componentes de la disolución, de la disolución de ácido acético, en este caso vinagre, eh, a través de la reacción redox circula una corriente por los cables que acaba encendiendo este LED de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es eh, in introducir la disolución en estos recipientes que son simplemente recipientes de cristal, en los que se ha diseñado eh, una pila de la siguiente forma. Eh, se han conectado tres pares de placas sin cobre, eléctricamente entre ellas. A su vez, cada una de las pilas está conectada en serie con cada una de las demás y se cierra el circuito con un LED, de tal forma que eh, las tres consiguen encender el LED. Entonces, eh, voy a empezar a... ¿eh? Eh, llenar todas ellas de vinagre. A ver. El proceso químico que está ocurriendo en cada una de las tres pilas es un proceso redox, en el que se está oxidando el zinc a iones zinc dejando mmm, electrones en la placa. Entonces, estos electrones en la placa de zinc son eh, absorbidos por los protones de la disolución ácida produciendo hidrógeno. Entonces, este gas de hidrógeno burbujea, como se puede apreciar, en la superficie de la placa de zinc. Eh, esto ocurriría tanto si está el zinc conectado a algo como si no, pero como está conectado al cobre, que tiene un potencial de reducción normal mayor que el del zinc, lo que estamos provocando es que aumente esa reacción de oxidación del zinc, eh, a que aumente de velocidad. Entonces, esos electrones de más que se están produciendo en el zinc pasan a través de la unión eléctrica al cobre, produciendo una corriente eléctrica, que es la que nos enciende el LED. Y esa acumulación de electrones que se da en el cobre eh, es, eh, otra vez, eh, mediante un proceso de reducción, se producen eh, más eh, gas de hidrógeno en el cobre como es mucho menor la producción de electrones que pasa del zinc al cobre que la que está en el zinc, el burbujeo se aprecia mucho mejor en el zinc que en el cobre. Pero hay una corriente eléctrica clara dado que se está encendiendo el LED. Una vez que están dándose los dos procesos redox, tanto en la placa de zinc como en la placa de cobre, en la disolución se están acumulando eh, iones zinc. Estos iones zinc van a reaccionar con el oxígeno disuelto en la disolución produciendo óxido de zinc y este óxido de zinc se va a acumular tanto en la placa de zinc como en la disolución y cuando eh, al acumularse en la placa de zinc va a disminuir la superficie de contacto entre el zinc y la disolución disminuyendo la potencia de la pila, entonces a medida que se acumule más suciedad sobre la placa disminuirá la intensidad lumínica del LED. Este proceso también se da en las pilas alcalinas normales, pero lo único es que se utilizan otros componentes distintos que el ácido acético, que en este caso es el vinagre.